Toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió. FIFA FO El trabajo de un gigante nunca termina. FIFA Fidelito. ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum!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 Jack era muy famoso, todos querían hablar con él. FIFA, fum. Jack es un héroe, e. su, su madre, madre salvo. FIFA, finelito, PASTEL y leche, y LECHE PARA TODOS. jum, jum!